Un encuentro con la sabiduría, aquí estamos nuevamente con ustedes para dar inicio a un nuevo programa de esta serie. Eh, esperemos que este programa sea del agrado de todos ustedes y bueno, presentamos eh, el siguiente documental. ¿Sabía usted que hay un mundo paralelo próximo al mundo en el que vivimos? ¿Sabía usted que, a lo largo de la historia antigua, hay gente que ha ido y venido entre estos dos mundos? Este mundo está lleno de maravillas. Así se pueden explicar muchas desapariciones misteriosas. Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas. La presencia de esta cuarta dimensión también explica milagros como caminar sobre las aguas. Es un mundo fascinante, lleno de vida y belleza. Hoy vamos a conocer más sobre este mundo. ¿Es verdad que hay una cuarta dimensión, un plano o universo paralelo al de tres dimensiones en el que vivimos? Sí. Hay una hipótesis audaz que sugiere que existe un universo fantasma semejante al nuestro. Solo existe una interacción muy débil entre estos dos universos, de modo que no vemos ese otro mundo. Sin embargo, nuestra ciencia revolucionaria va mucho más lejos en esta cuestión, afirma la coexistencia armoniosa de una infinidad de universos paralelos. La exclusión radical de este concepto científico trascendental dejaría sin explicación lógica una serie considerable de hechos inclasificables, desapariciones misteriosas, etcétera. En estos días azarosos de nuestra vida se multiplican las desapariciones misteriosas de hombres, mujeres, niños, buques, aviones, etcétera, a pesar de los servicios de inteligencia y de los maravillosos equipos de radar y radio que no deberían permitir misterios en este dominio. El concepto de universos paralelos Resulta a todas luces más exacto y más científico que esos famosos planos subjetivos del pseudoocultismo reaccionario. Un análisis de fondo nos llevará a la conclusión lógica de que tales universos existen no sólo en las dimensiones superiores del espacio, sino también en las infradimensiones sumergidas. Es importante decir con entera claridad que dentro de cada universo paralelo existen series de universos, llamémosles átomos, moléculas, partículas, células, organismos, etc. Ningún físico ignora que este universo en el cual vivimos existe gracias a ciertas constantes. Velocidad de la luz, constante de Planck, número de abogadro, carga elemental, electrón voltio, energía en reposo de un cuerpo de un kilo de masa, etc. Cuando un universo posee constantes radicalmente diferentes, resulta totalmente extraño e inimaginable para nosotros. Pero, si las diferencias no son muy grandes, las interferencias con nuestro mundo se hacen posibles. Hace tiempo que el famoso científico italiano Bruno Pontecorvo propuso construir un telescopio de neutrinos. Su idea es sorprendente, portentosa. Con dicho instrumento óptico revolucionario, se podría penetrar en el universo paralelo vecino. Sí, pero... ¿Cómo es posible que haya tantos universos paralelos? Es muy difícil entender esto porque nunca vemos nada de esto en nuestra vida diaria. Es realmente verdad. El espacio es multidimensional. Porque es infinito. Negar la multidimensionalidad del espacio equivale a negar el infinito. La tridimensionalidad del espacio es en realidad una propiedad de su reflexión en nuestra conciencia. La tridimensionalidad del mundo es tan solo un resultado de nuestra propia receptividad individual. El espacio depende de nuestro sentido espacial. Debemos saber que existe un sentido espacial inferior al sentido espacial del hombre. Debemos saber que existe un sentido espacial superior al que usa normalmente el hombre. Cada cual ve el mundo de acuerdo con la categoría de su sentido espacial. Esto significa claramente y alrededor nuestro hay seres que viven en distintos mundos, de acuerdo con la categoría de su sentido espacial. Veamos algunos ejemplos. El caracol ve el mundo con una sola dimensión. Los animales superiores, tales como el perro, el caballo, el elefante, etc. ven el mundo con dos dimensiones. El animal intelectual ve el mundo con tres dimensiones. Los hombres verdaderos es decir, los hombres ángeles, superhombres o genios, ven cuatro, cinco, seis y siete dimensiones porque ellos han desarrollado extraordinariamente el sentido espacial. El caracol es guiado por la brújula, placer, dolor, y trata siempre de alcanzar el borde de la hoja sobre la que deliciosamente descansa e instintivamente se aleja de la hoja muerta. Todos los movimientos del caracol se procesan en una sola línea, yendo de lo desagradable a lo agradable. Esa línea es todo su mundo. El mundo es para el caracol una sola línea. Los animales superiores, tales como el perro, el gato y el caballo, ven el mundo como una superficie, como un plano. Todo lo que no se encuentra en ese plano pertenece al tiempo. Un perro o un gato percibe cualquier superficie convexa o ángulo como cuerpos en movimiento. El ángulo de la casa por donde diariamente pasa el caballo es percibido por este como un cuerpo en movimiento que se repite en el tiempo. Al final, le falta el concepto para corregir sus percepciones. El hombre que marcha velozmente en su coche percibe árboles que se mueven, casas, montañas, etcétera, que van y vienen. Pero como es animal intelectual tridimensional, corrige sus propias percepciones por medio del concepto. Actualmente, existen en el mundo seres tetradimensionales, pentadimensionales, sextadimensionales y hectadimensionales, que ven a los seres tridimensionales en la misma forma en que nosotros vemos a los seres bidimensionales y unidimensionales. Los estudios geofilosóficos tienen sistemas científicos para desarrollar el sentido espacial. Toda persona que desarrolle el sentido espacial adquiere la cuarta unidad del razonamiento. Vivimos, pues en un mundo multidimensional. Desafortunadamente, las gentes solamente perciben el mundo de tres dimensiones. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano, se encuentran en estado latente los sentidos que pueden darnos acceso, no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Esto es posible cuando las desarrollamos de forma metódica y científica. Bien, me doy cuenta de que lo que usted dice tiene lógica. Si esto es verdad, entonces, ¿por qué la gente tiene tanta dificultad para aceptarlo? ¿Por qué la ciencia moderna no acepta la cuarta dimensión? El amor propio es algo terrible. Los fanáticos del materialismo no aceptan las dimensiones superiores del espacio por amor propio. Se quieren mucho a sí mismos y, como es natural, exigen que las dimensiones superiores del espacio, del cosmos y de toda la vida ultrasensible, se les sometan a sus caprichos personales. No son capaces de ir más allá de su estrecho criterio y de sus teorías, más allá de su querido ego y de sus preceptos mentales. Desarrollando el sentido espacial de la conciencia, podemos ver todas las cosas en sí mismas. La imagen de un hombre no es el hombre en sí mismo. Con el sentido espacial desarrollado, podemos ver el cuerpo vital del hombre, el Lingam Sarira de los teósofos, el aura de los sabios orientales. Dicho cuerpo es el asiento básico de todos los fenómenos biológicos, físicos, químicos u otros fenómenos. Sin el fondo vital, la mecánica de la célula sería un imposible. El cuerpo vital es la cosa en sí. El cuerpo en sí del hombre. ¿Cuál es la cosa en sí de una planta? El cuerpo vital de ella. ¿Cuál es la cosa en sí de un animal? El cuerpo vital de este. ¿Cuál es la cosa en sí de un cubo? El cubo tetradimensional de este, es decir, el hipersólido, colocado en la cuarta dimensión. Necesitamos una nueva forma de pensar. Necesitamos la cuarta unidad del razonamiento. Quien quiera adquirir la cuarta unidad de razonamiento debe liberarse de la psicología tridimensional. En todas las cosas existe una cuarta característica, científica, desconocida totalmente para los secuaces degenerados de Marx y Engels, los fanáticos comunistas odian lo que tenga sabor a divinidad. El dios materia de los materialistas no resiste un análisis de fondo. Hasta ahora, los fanáticos de la dialéctica marxista no han podido demostrar la existencia de la materia. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, los fanáticos materialistas han perdido el tiempo discutiendo sobre el ya aburrido tema de materia y energía siguen siendo realmente las X y desconocidas. Entonces, ¿qué? Lo chistoso del asunto es que los secuaces reaccionarios del famoso materialismo dialéctico han tratado siempre de definir la una por la otra. Ciertamente, definir lo desconocido por lo desconocido resulta ridículo. A los pobres niños se les enseña que materia es aquello en que se llevan a cabo los cambios llamados movimientos. Y los movimientos son aquellos cambios que se llevan a cabo en la materia. Esta es la identidad de lo desconocido. X igual a Y. Y igual a X. Total, círculo vicioso. Ignorancia, absurdo. ¿Quién ha tenido alguna vez en sus manos un pedazo de materia sin forma alguna? ¿Quién ha conocido la materia libre de toda forma? ¿Quién ha conocido alguna vez la energía libre del concepto de movimiento? ¿La materia y la energía en sí mismas? ¿Quién la ha conocido? Nadie ha visto la materia. Nadie ha visto la energía. El ser humano solo percibe fenómenos, cosas, formas, imágenes, etc. Pero jamás ha visto la sustancia de las cosas. Los materialistas ignoran totalmente todo lo que es una sustancia dada y dogmáticamente la llaman materia cuando en realidad solo han visto madera, cobre, oro, piedra, etcétera. Realmente, la llamada materia es un concepto tan abstracto como la belleza, la bondad, el valor. Ningún fanático de la dialéctica materialista ha visto jamás la sustancia de las cosas en sí misma, tal cual es la cosa en sí. No negamos que ellos utilicen lo que ellos llaman dogmáticamente materia. El burro también utiliza el pasto para su alimentación sin conocerlo. Pero esto no es ciencia, esto no es sabiduría, esto no es nada.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 RIH, Respuestos y herramientas, todo en refrigeración, industrial, comercial y doméstica. Lucio B. López, 1277, teléfono 02983-522-363. Sí, magnífico. Esto empieza a tener sentido. ¿Puede usted explicar más en detalle la cuarta dimensión? Por supuesto, si observamos atentamente cualquier cosa de este mundo mayábico, ilusorio, en que vivimos, una mesa, por ejemplo, descubriremos con místico asombro tres aspectos perfectamente definidos. Largo, ancho y alto. Pero es evidente que en la mesa de nuestro ejemplo existe además un factor específico totalmente definido. Quiero referirme al concepto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que el humilde carpintero fabricó la brillante mesa? ¿Minutos tan solo? ¿Horas tal vez? ¿Meses? ¿Años? Longitud, latitud y altura son, fuera de toda posible duda, los tres aspectos euclidianos de este mundo tridimensional en el que vivimos. Mas es claro que no podemos excluir de nuestros postulados el cuarto factor, el tiempo en sí mismo. Considerado como cuarta dimensión, contiene intrínsecamente dos propiedades fundamentales, la temporal y la espacial. Es indudable que el aspecto cronométrico de la vida viene a ser únicamente la inestable superficie del fondo espacial. Antes de que el sabio Einstein hubiera sorprendido al mundo con su famosa teoría de la relatividad, cualquier hombre culto concebía el tiempo como una línea recta. Hoy en día, cualquier intelectual acepta que el citado factor es curvo. Pero, en este siglo XX, todavía hay gentes que piensan con mente medieval. Bien, maravilloso, realmente maravilloso. ¿Qué podemos conseguir si empezamos a entender la cuarta dimensión del universo? ¿Qué podemos conseguir si aprendemos a usar la cuarta unidad del tiempo? Muchas cosas. Por estos tiempos modernos se habla mucho sobre la posibilidad de viajes entre sistemas solares y hasta de fantásticos cohetes propulsados por energía atómica y guiados por la presión de la radiación solar. Actualmente existen bellísimas teorías espaciales y muchos países se afanan por la conquista del espacio. Desgraciadamente, para llegar a cualquier estrella semejante al Sol que nos alumbra, dentro de un periodo de tiempo humano, se necesita romper primero la velocidad de la luz. Dentro de tal barrera existe el mundo tridimensional, romperla, trascenderla, equivale de hecho a penetrar en la cuarta dimensión, esta última en sí misma es el tiempo. Fuera de toda duda afirmaremos que la conquista del tiempo se hace imposible, mientras permanezcamos encerrados dentro de este molde tridimensional de la vida, determinado por la velocidad de la luz. En la cuarta dimensión, podemos viajar en el tiempo, sumergirnos en el remoto pasado o proyectarnos en el lejano futuro. Recordemos que el tiempo es en redondo. Ya logramos atravesar la barrera del sonido con aviones y cápsulas ultrasónicas, pero aún no hemos podido pasar la barrera de la velocidad de la luz. El famoso sistema de cohetes puede llevarnos con mucha dificultad a la Luna y eventualmente a Marte, pero es completamente absurdo para la conquista del espacio. Se necesita trazar la cuarta vertical y ello solo es posible estudiando muy a fondo el átomo. Cuando la cuarta coordenada sea trazada, podrá elaborarse una nueva geometría de tipo tetradimensional. Resulta fácil comprender que sobre este fundamento puede crearse una física revolucionaria con cuatro dimensiones. La física actual resulta ciertamente regresiva y reaccionaria no sirve para la conquista del espacio. Está anticuada, extemporánea. Cuando tengamos una física revolucionaria tetradimensional, podremos fabricar naves cósmicas capaces de atravesar la barrera de la velocidad de la luz. Tales navíos cósmicos Viajarían en el tiempo, a velocidades millones de veces superiores a la de la luz. Esta clase de navíos impulsados por energía solar no necesitarían cargar combustibles de ninguna especie. Y viajarían libremente por el espacio infinito. El mundo tridimensional no es todo. Es ciertamente nada más que una hoja del árbol de la vida. Pensemos en la cuarta dimensión. Vamos a la a revolucionar la ciencia. Maravilloso, realmente maravilloso. ¿Podría darnos algún relato histórico de interacciones entre la tercera y la cuarta dimensión? Sí. Voy a hablarles a ustedes del bíblico Moisés. Cuenta la tradición y habló a las multitudes judaicas allá, en el monte Nebo. Su rostro brilló tremendamente ante todo el pueblo hebraico. Se desapareció en presencia de todos. Nunca se halló su cadáver. Obviamente, Moisés había logrado entrar en la tierra prometida y lo hizo con cuerpo físico. ¿Qué es lo que quiere la Gnosis? Enseñarles el camino que lleva al paraíso terrenal, para que ustedes puedan ir cuando quieran. A eso he venido esta noche, a hablarles francamente. Si es la verdad lo que quieren, se la entregamos. Pero ante todo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Trabajar de verdad, indubitablemente, es la cuarta coordenada, el mismo hiperespacio de la hipergeometría, mediante el cual es posible realizar actos sobrenaturales como son la desaparición o aparición de un cuerpo en el espacio tridimensional de Euclides o la salida de un objeto del interior de una caja herméticamente cerrada. Incuestionablemente, los variados fenómenos de levitación auténtica fueron siempre posibles mediante el agente extraordinario de la cuarta vertical. No está de más afirmar que la levitación mística es una elevación inusitada del cuerpo físico por encima del suelo. Conviene citar a variados anacoretas que, ante diversos públicos, levitaron. Existen sujetos que fuera de su cuerpo físico pueden invocar o llamar al cuerpo, aun en el caso de encontrarse ya muy lejos de este último. Por estos tiempos, el Triángulo de las Bermudas es bien conocido. Más de 100 buques han sido tragados, por la cuarta vertical, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué diremos nosotros de los innumerables pasajeros que ya no existen sobre la faz de la Tierra, pero que continúan viviendo en la cuarta coordenada? Nosotros investigamos el Triángulo de las Bermudas. Allí hay un boquete abierto, hacia la cuarta dimensión. Día llegará en que la humanidad conocerá ese secreto, esa clave que existe en el Triángulo de las Bermudas. A medida que va pasando el tiempo, la ciencia misma se acercará hacia la cuarta dimensión. Quien aprenda a viajar con su cuerpo físico en estado de ginas podrá ponerse en contacto con los dioses inefables de la aurora del Mahamambandara. Quien aprenda a viajar con su cuerpo físico, podrá platicar cara a cara con los Elohim, con los Prajapatis o los Risis de los Vedas antiguos. Quien aprenda a viajar con su cuerpo físico, podrá ponerse en contacto con nuestro señor Quetzalcoatl. Es el verbo, como dice Juan en su Evangelio. Ha llegado la hora de que ustedes luchen por escaparse de este mundo tridimensional de Euclides, donde solamente reina la amargura. Amigos, ha llegado el momento de que conozcan a Melquisedec, el genio de la Tierra. Extraordinario ser que gobierna nuestro mundo. Un día, si ustedes aprenden a manejar la ciencia Ginas, podrán entrar en el interior de la Tierra. Entonces, vivenciarán por sí mismos y en forma directa que esta tierra es hueca. Podrán conocer también allí a muchos sobrevivientes de la Lemuria y de la Atlántida, a venerables ancianos que cultivaron los misterios divinos en sus templos. Cuando ustedes puedan con su cuerpo físico visitar el interior de nuestro mundo, se encontrarán cara a cara con Melquisedec, rey del mundo del cual Jesús de Nazaret, ...da testimonio... ...cuando ustedes aprendan a manejar... ...los estados ginas, ...podrán visitar la tierra sagrada de los antiguos... ...el paraíso perdido de Milton... ...el jardín de las espérides... ...donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel... ...la región aquella extraordinaria... ...donde viven los príncipes del fuego... ...de los aires, de las aguas y de la tierra... Cuerpo en la cuarta dimensión. Ustedes pueden viajar hacia donde quieran. Bien amigos de No TV encuentro con la sabiduría. Espero que el programa del día de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y nos estamos despidiendo hasta un próximo programa. Muchas gracias por su participación.